En esta primera mesa de da, da jornada de hoy, pues tenemos aquí a Héctor Esteban, a Olaya Rodil y e a Joan Tardá, que nos van falar sobre, eh, a hablar sobre la represión de las identidades nacionales. Una represión que se ve agudizada por el franquismo, es cierto que los elementos materiales que la conformaron pues, son de mucho antes. En ¿no? el no caso de Galiza, pues ven ya del siglo XV. En no el caso de Cataluña, virían, pues desde el final del siglo XVIII en ocaso caso de, de Euskal Herria, pues, virían desde el siglo XIX. Eh, Aitor Esteban eh, doctor en, en Derecho por la Universidad de Deusto. Impartí en esta misma universidad las pues, materias de derecho constitucional el sistema institucional de, de Euskadi. Es también experto en cultura india-americana, estudioso en, en legislación indígena. Entre las enmiendas presentadas por su partido para mejorar la ley de memoria democrática, destaca o acuerdo para facilitar el acceso a los archivos con información sobre la guerra civil y e la dictadura. Eh, Joan Tardá, fue el primero consejero que tuvo Esquerra Republicana de Cataluña en Cornellá de Llobregat desde la Segunda República. Fue escogido en 1999. Eh, recuncó repetí uno no cargo en 2003, ainda que renunció en, en septiembre de 2004 para poder dedicarse por completo o su escano no, no Parlamento Estatal, donde fuera escogido en marzo de ese año como parte das de las listas de Esquerra por Barcelona. Revalidó las elecciones en 2008, 2011, 2015, 2016. Fue diputado, en definitiva, entre 2004 y e 2019 como voceiro de, de Esquerra en los últimos años. Destaca por su defensa de las víctimas de la dictadura, por la loita, por esa necesidad de conocer a memoria democrática, así por la defensa do Catalán, do Euskera y e de Galego. E a Olaya Rodil, bueno, que es vice, viceportavoz parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego grupo do que forma parte desde que hay dos legislaturas, e conseguió convertir en viráis, como veremos ahora en un fragmento de un pequeño vídeo, pois varias de sus intervenciones desde la tribuna do, do Parlamento Galego. Entre ellas, esta que veremos ahora en un momentito, Nacionalismo para que también refleja Considero y por eso pedí que la aquí, pois pues, el sentido de esta mesa redonda. Licenciada en Publicidad de Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo, no campus de Pontevedra, o su proyecto de fin de licenciatura trató sobre a publicidad institucional e a política lingüística en la Galiza. Ten además un maestrado en Estudios Internacionales por la USC. E también está fondamente comprometida con movimiento feminista de galiza entonces vos parece antes de dar comienzo con una pregunta genérica que vos que vos eh, ponemos ese pequeño clip de nacionalismo para damis que también represento a sentir de esta mesa ¡Nacionalismo galego para Dumis! Efectivamente somos un bloque, somos nacionalistas, e somos galegas nacionalistas, es decir, defendemos la soberanía nacional de Galiza y e preguntarás a ti, galega galego, que nos escuitas desde otro lado de la pantalla, ¿y eso qué significa? Que puedas decidir por ti mismo, como galega, como galego, ti, eu? nosotras poder decidir libre y e democráticamente o nuestro futuro. Vamos, que como nos organizamos social, económica, territorial e políticamente. E para entendernos galega, galega, que nos escuchas desde el otro lado de la pantalla, pues que puedas decidir si la riqueza eléctrica que se eran los montes y los ríos se ponga al servicio del interés y general y del desarrollo de este país o serve para seguir engordando el negocio de las empresas eléctricas amigas del Partido Popular. Pues tener un tren con una vía eléctrica. Que conecte, pues no sé, puertos y aeropuertos, versión plurilingüe, como cualquier país europeo. E Controlar, o que sé, las infraestructuras de este país. Una AT9, galega, e libre de peajes. Voy a volver a repetirlo por si acaso hay algo de retardo aquí por la bancada de la derecha. Somos nacionalistas galegas. Defendemos la soberanía nacional de Galicia desde 1982. Le vámoslo no no Para más información, benega. Están tan obsesionados, pero tan obsesionados, señorías, do Partido Popular, tanto por caricaturizar o Benega que acaban por pues, resultando bastante ridículos ella decir ustedes. Eu pediría ellos sigan por ahí. No se movan medio milímetro de esta estrategia. Y hay que demostrar que están nerviosos, preocupados y e un poquito medoñantos. Pues porque básicamente ven que cada vez más galegas y e galegos de todo tipo, cada vez más se ve a alternativa que representa o BNG para este país. Como digas, está en suveiras, y aproveito para pedirle su voto para Eurovisión, vimos para quedar. Saúde, Terra ir más. Bien, pues siento mucho por Olaya Rodil, por lo mal trago que acaba de, de pasar aquí, que tapaba, tapaba cara, pero creo pues, que, es, que, que, que este clip, este pequeño vídeo, evidencia, ¿no? Eh, bueno, pues, mmm, o sentir lo que, que significan los nacionalismos, teniendo en cuenta toda demonización a que se vieron sometidos, bueno, pues, ya desde hay séculos, como vimos, en especial, pues, a partir de la represión, eh, que se aplicó tras el golpe de Estado de 1936. Entonces, para comenzar esta, esta mesa redonda, querría pues, pedir una, una intervención a cada una, cada una de vos para que contédes un poco se considerades que sigue afectando a visión que a ciudadanía de dos, dos nacionalismos eh, periféricos a persecución a que éstes fueron sometidos durante la dictadura. Podemos comenzar por, por Joan Tardá. Eh, Buen día, gracias por habernos convidado. Eh, a a, a muchos catalanes nos agradaría hablar gallec y a muchos gallegos nos agradaría hablar catalán, pero solo ya una vida. De manera que os hablaré en castellano, pero gracias en nombre de república. Eh, Felipe González, en el año 2017 en Barcelona, hizo una conferencia muy solemne en la que afirmó que Cataluña nunca sería independiente. Entonces, él obviaba que Salmon y Cameron acordaron el referéndum en Escocia cuando el Scottish National Party ...había conseguido el 44% de los sufragios. Y cuando el, los comisionados del Parlamento de Cataluña fueron a Madrid a pedir a las Cortes... ...autorización para hacer el referéndum, entonces eh, el independentismo había alcanzado el 48%. Es decir, ni los escoceses habían alcanzado la mayoría... Ni, ni nosotros. Pero en cambio, Londres aceptó negociar. Y la respuesta de las Cortes fue muy distinta. Eh, y entonces un periodista le preguntó eh, si acaso en alguna ocasión el 85% de los catalanes optaran por la independencia, ahora son solamente el 48, ¿cuál sería su respuesta y dijo nunca es decir da igual que seáis el 85% algún día que nosotros siempre siempre afirmaremos que Cataluña nunca será independiente claro eh, si Felipe González esto lo afirma y no se sonroja y asume que que la democracia no es consentimiento, puesto que afirmar esto es afirmar que la democracia no se basa en el consentimiento de los ciudadanos. Lo, lo puede hacer porque en el imaginario de la ciudadanía española, incluso, por desgracia, en buena parte de sus clases populares, ha arraigado eh, tres ideas que eh, todavía hoy están muy muy uh, consolidadas. La primera es que uh, España existe desde hace 500 años. Punto. La segunda es que uh, todos los antiguos reinos, es decir, las nacionalidades para Pi las naciones para nosotros, las nacionalidades para la constitución española eh, se integraron en el Estado por su propia voluntad. Y la tercera afirmación que está encardinada en el, en el imaginario de las clases populares también es que eh, la democracia está supeditada a la unidad de España. Y estas son las tres verdades del barquero y que yo, cuando, para preparar los discursos en el Congreso, eh, digamos, buceaba en, en las actas de los años 15, 16, 17, 18, cuando llegó el primer proyecto de estatuto de autonomía eh, catalán, en el año 1918, uno se sonrojaba cuando leía las actas, y con una sintaxis mucho más, digamos, más trabajada y con un verbo mucho más florido, los argumentos que utilizábamos nosotros, diputados de aquellos años, ahora, eran calcados idénticos a los argumentos que utilizaban los diputados catalanes en el año 1918. Pero no solamente los argumentos eran idénticos, sino que las respuestas también. Y hay un momento que Maura, cuando todos los catalanes, diputados catalanes, incluso Largo Caballero, que había sido elegido en la circunscripción de Barcelona, o, por ejemplo, los carlistas catalanes, cuando todos los diputados catalanes, todos plantean la necesidad de aprobar un estatuto de autonomía, en el año 1918, Maura se levanta y dice de soberanía nunca nada. Es decir, en el año 18 los argumentos eran los mismos que los utilizados en los últimos años y que Aitor todavía sigue escuchando día tras día, en el Congreso de los Diputados. ¿no? Claro, esto está tan arraigado que nos lleva a una situación en la que incluso, incluso se tornan los argumentos en contra de aquellos nacionalismos como los nuestros, que son nacionalismos defensivos, que además siempre, siempre, han, uh, han tenido una trayectoria paralela al progresismo. Incluso los nacionalistas más conservadores uh, catalanes, en los inicios del siglo XX, incluso eran mucho más progresistas que no los partidos uh, monárquicos. No era casual que Cánovas y Sagasta estuvieran a favor de la, de, de, la, de la esclavitud todavía y apoyaran los negocios del esclavismo en la restauración, mientras que Prat de la Riva, que era un hombre que iba, hacía tres misas diarias, padre del nacionalismo catalán conservador, era al lado de Cánovas y Sagasta, no un trotskista, pero sí un progresista. Ya no les hablo del de republicanismo federal que lo intentó en, en la Primera República y no hay que olvidar que eh, de los cuatro presidentes de la Primera República, eh, dos, eh, tres eran catalanes. La Primera República lo intentó, de hecho, Pi Margay reconoce la nación española nacida de las Cortes de Cádiz, es decir, aquí pues, uh, fue un ejemplo, digamos, de, de pensamiento intelectual republicano federal catalán, uh, siempre y cuando el Estado reconociera que la soberanía estaba compartida con las nacionalidades, es decir, los antiguos reinos uh, medievales uh, del antiguo régimen, más los municipios. Esto fue un sueño, y luego la restauración borbónica, la primera, no la segunda, la que vivimos ahora, pues transcurrieron 50 años hasta la proclamación de la República la segunda. Bien, eh, quiero decir con esto que nada es nuevo. Lo que francamente, eh, digamos, rechina es que en el núcleo del mundo civilizado, que es, teóricamente, la Unión Europea, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, que eh, después de haber contemplado cómo los suecos y los noruegos en el año 1905 supieron pactar eh, la autodeterminación, después de eh, la revolución de Terciopelo de, de Chequia y Eslovaquia, Uh, después del caso uh, canadiense de Quebec uh, que después del caso de Escocia. Hoy, en pleno siglo XXI, uh, en un momento en que uh, quizás ingenuamente habíamos creído que el siglo XXI sería el siglo en el que encontraríamos soluciones que no se encontraron en el siglo XX, siglo XX, dos guerras mundiales, genocidios a mansalva, una distribución muy desigual de la riqueza, con todos aquellos eh, grandes problemas que, que, que, digamos, que acechan, ¿cómo es posible que hoy eh, todavía el, en el Estado español eh, no se asuma que la propia viabilidad del, de la segunda restauración borbónica depende de cómo y de qué manera se resuelve el conflicto nacional y que hayamos tenido que vivir eh, una situación que, eh, digamos, no se adecua a los tiempos en los que deberíamos vivir, en donde la democracia debería ser, digamos, eh, el primer y único plato. Nosotros nos encontramos con un problema y es que... Eh, y es la manera que tenemos de explicarlo. Eh, es cierto, por ejemplo, que en, en, en algunas eh, democracias, o en las democracias europeas, y en el caso alemán, por ejemplo, porque en Baviera, es cierto que en Baviera solamente existe un 2% de independentistas, lo cual a veces eh, se utiliza este ejemplo de decir, no, es que es que tampoco el Estado alemán permite ni permitiría nunca la independencia de Baviera. Bien, la verdad es que en Baviera solamente existe un 2% de independentistas. La pregunta es, ¿cómo respondería el Estado alemán, aun cuando en su en, en carta constitucional no contempla la autodeterminación, cómo respondería en caso que hubiera un 52, un 53% de ciudadanos bávaros que optasen por la independencia. Es decir, ¿la respuesta sería la misma que la que tuvo el, y tiene el Estado español? Bien, yo, yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de calibrar la calidad de la democrática, de la democracia. Y en, en, en Alemania hubo un ejercicio que no fue fácil, pero que lo empezó Adenauer ya en su, con muchas dificultades hubo un ejercicio de desprusianización y de desnazificación. Y aquí todavía no ha habido un proceso de descastellanización, como si fue y existió un proceso, un proceso de desprusianización. Y ya no les hablo de un proceso de romper con el franquismo, puesto que si se hubiera roto con el franquismo, nunca, nunca, ningún magistrado del Tribunal Constitucional se hubiera atrevido a vulnerar la propia Constitución Española el artículo 150.2 porque modificaron un estatuto de autonomía que había sido previamente refrendado por el pueblo. Nunca, nunca se hubieran atrevido. ¿Por qué se han atrevido? Bien, se han atrevido porque la calidad de la democracia es eh, muy low cost. Y es verdad, estamos situados en este escenario. La democracia en Europa se construyó con los materiales nobles, producto de la derrota del fascismo y del nazismo. Y aquí la democracia que se construyó con materiales de derribo. ¿Por qué? Porque la transición fue lo que fue. No se trata ahora de analizarlo, pero sí es cierto que aquí la democracia se construyó con materiales de segunda calidad, lo cual nos lleva a asumir como normal, y esto es lo más preocupante, como normal que más que una separación de poderes, lo que exista es un reparto de poderes. Y este reparto de poderes es lo que permite que seamos una anomalía. Es decir, la impunidad la impunidad es eh, digamos la clave que explica que se pueda permitir vulnerar los códigos democráticos más básicos. De ahí las polacas del Estado de ahí la represión y de ahí incluso ser capaces desde el Estado de poner en riesgo la capacidad para afrontar problemas globales inmediatos trascendentales que acucian y mucho desde la viabilidad del capitalismo español en el mundo globalizado hasta las grandes catástrofes y pandemias y crisis que se abaten todo, todo, todo ponerlo en riesgo para no encarar un problema que en principio debería ser doméstico. Si nos dicen que el problema catalán, el problema vasco, el problema gallego es un problema español, pues ¿cómo puede ser que sean capaces de sacrificar incluso la capacidad para afrontar problemas muy difíciles que inevitablemente se van a, digamos, a... a abatir sobre nuestra realidad para preservar, digamos, eh, la unidad de española. ¿no? Bien, eh, esta es nuestra visión nuestra y debo decirles, para finalizar, porque supongo que ya tengo que acabar, eh, solamente decirles lo siguiente. Eh, hoy día, por desgracia, no es posible un pacto de San Sebastián, al menos todavía un pacto social como el del año 1930. Es cierto que los gallegos, aunque ustedes todos pensaran igual, cosa que no sería recomendable, pero aunque ustedes solamente siempre pensaran lo mismo, todos pensaran lo mismo, siempre serían igual que nosotros, igual que los vascos, siempre seríamos una minoría demográfica. Con lo cual, o... o ¿O somos capaces de entender que la democracia no se mide por el peso, sino por su calidad? Y si no somos capaces de uh, incorporar un relato distinto para que las nuevas generaciones puedan romper el imaginario con el cual yo iniciaba esa charla, creo que nos encontraremos en un cul de sac del cual nosotros tampoco sabemos exactamente cómo salir, porque lo hemos intentado de una manera, hemos visto que el Estado español estaba dispuesto a llegar hasta la locura. Bien, ¿Qué nos queda? Nos queda la fuerza de la democracia. Y la democracia, digamos, para conquistarla requiere tiempo, y mucha energía, ¿no? Bien, uh, de ahí que uh, cualquier encuentro con, con las naciones del Estado y con las clases populares progresistas y que tienen un pensamiento republicano que es compartido por millones de personas de todo el mundo que basa la relación política en la fraternidad de los pueblos, en la igualdad y en la libertad, pues es de agradecer y es, digamos, la luz de la esperanza, ¿no? Razón por la cual les agradezco que nos hayan invitado. Gracias. Ven, Olaya Rodil. Buen bon, bon día, eu después de pasar a ver que acabo de pasar, por que pusiera de eso o vídeo, A ver, eu antes de más también agradeceros eh, que organizarás estas jornadas, que es esa a cuarta edición, que, que organizarás esta mesa, que quisiera contar con nosotros, eh, a mí personalmente. También es un placer y una honra poder estar sentado al lado de dos personas como Aitor Esteban y Joan Tardá y a mi compañera María Ovelleiro, que no lo dicho, pero claro, es un trabajador en excedencia de, de nos diario, y a miña jefa también, eso también le más, más presión a esto. A ¿no? Así que muchísimas gracias por, por estar aquí y por querer compartir con, con nosotros este anaco de mañana, un sábado además tan solleiro y tan buen tan bon día como está haciendo, haciendo hoy. Voy a intentar eh, coger un poco donde ponía Joan Tardá y adaptar un poco a, a intervención a eso. Decía él que se seguían usando los mismos argumentos para combater las nuestras ideas y los nuestros proyectos políticos en no el Congreso de las Deputadas y e dos los Deputados, en no el Parlamento de, de Galiza también, respecto a lo que se decía de nosas eh, fuerzas políticas e las nosas ideologías como soberanistas como independentistas o nacionalistas galegas no noso caso eu que acabades de ver a miña respuesta a una intervención do partido popular non sei se podedes levantar a man as persoas que saibades que dicho pp ese día Yo alegrome porque desde un punto de vista comunicativo eso es un éxito absoluto, es decir, que vos o que saibades ou poidades é o puedades conocer lo que nos dijimos aquel día. A intervención no era ni siquiera a nuestra principal como grupo parlamentario, porque aquello era un, un intento de cacería del Partido Popular a OVNG, además, en no el último pleno, o 22 de diciembre de 2021, se, se lembrades. Yo que no tengo afán de hacerles propaganda, pero creo que. Para situarnos un poco, que además ven muy ocaso con lo que estamos hablando hoy aquí, trouxen a intervención do diario de sesiones completa, que no le recomiendo a nadie que, que lea, pero sí trouxen algunas frases destacadas para que veáis qué era o qué quería hacer OPP aquel día y por qué. Respondimos la manera que oficiamos, que para personas que quizás no estén, no día a día, del Parlamento Galego, puede parecer una excentricidad absoluta o que oficié aquel día. ¿no? O Partido Popular quiso salir allí a atacarnos, a, a cazarnos, a criminalizarnos con lindezas de este tipo. Os partidos radicais, os partidos independentistas, quieren una sociedad enfrentada, una sociedad empobrecida, con una visión destructiva y agoreira. Un BNG cenizo, en contra de todo, un BNG que trata de disfrazarse de partido conciliador, que pone a careta de moderación y a partir de ahí empezaba o mambo. Negáronse a condenar a violencia como herramienta política, manifestáronse con Bildu pedindo un país vasco independiente, eso es verdad. Festejaron el un de octubre aniversario del referendo ilegal de independencia de Cataluña, cierto también. Renovaron apoyo a Cuba Castrista reuniéndose con varios dirigentes, y yo pensaba, pobre Fraga, co que le gustaba a él además y o dominó con Fidel Castro, pobre Fraga. Pero a Atraca, Atraca fue la última intervención, a Kenda eran cinco minutos de peche para el Partido Popular, que yo alegrome de que no tenías ni idea de lo que dijeron aquel día, y e fue: comando Barcelona. Comando Barcelona, Comando Barcelona, esos son sus socios, Ustedes son o más radical do nacionalismo, representan o más perigoso do nacionalismo rupturista, porque no llegaba nacionalista, era poco malo, más malo todavía, rupturista. Neganse de forma reiterada a condenar o uso de la violencia, absolutamente falso. ¿eh? Comparten siglas, candidaturas, compartidos que fan homenajes a, a estar rascando saen de prisión, un nacionalismo que no es capaz de condenar o uso de violencia otra vez en 2021, y e por último, comando Barcelona cuatro veces, hay referencia a eso. Yo lo siento, eh, porque es muy desagradable. Imaginad, claro, tipo envenenado, é que se salga a ti a esa a hacer el monólogo de, de su vida. ¿Qué era lo que quería el Partido Popular ese día? Que era un poco por lo que nos tamén queríamos traer esa intervención, ese debate hoy aquí. ¿Qué intentaba el Partido Popular? Yo poño el Partido Popular de ejemplo, pero son todas las fuerzas políticas de derecha extrema o de extrema derecha, o los más eh, centralistas y e españolistas eh, no caso do, do Estado español. Aquel día ellas querían criminalizarnos eh, total y absolutamente, querían además eh, presentar a Obenegá como una fuerza política que non é legítima, no es eh, legítima. Falo de Obenegá, pero cualquiera de las fuerzas que estamos aquí sufrimos constantemente ese, ese ataque, esa criminalización, ese ponerte en no el punto de mira para que a sociedad de los nuestros respectivos países, no noso caso a Galega, nos eh, atemorice. Es decir, que tengan miedo de lo que somos o de lo que representamos. Eso por una parte, intentan criminalizar ideas y e proyectos políticos, como decía Tardá, absolutamente democráticos, absolutamente eh, legítimos, porque no defendemos otra cosa que a base misma del sistema democrático, que es el derecho, a través del voto, a poder decidir sobre tu propia vida colectivamente sobre todo, que era lo que nos decíamos aquel día en aquella intervención, sobre todo aquello que nos afecta, el poder decidir como personas adultas con capacidad para tomar nuestras propias eh, decisiones. Eso en cuanto proyecto político que representamos como soberanistas, independentistas o nacionalistas, pero como militantes también intentan que nos achiquemos que tengamos miedo a defender los nuestros proyectos políticos y que pocas personas o cada vez menos personas puedan sumarse a esos proyectos que son, insisto, profundamente, además de legítimos, profundamente democratizadores, profundamente transformadores o progresistas, si se quiere usar esa, esa palabra. Pero también quieren, o mismo tiempo, no nos so criminalizarnos a nosotros como proyecto político, o meter medo entre nuestra militancia para que no defendamos nuestro proyecto político, al mismo tiempo intentan inocular medo en la sociedad de Galega. No nos caso en la sociedad de Galega. Y a través de ese medo, usar ese medo y ese terror a poder eh, sentir algún tipo de empatía o de preferencia por un proyecto político como soberanista o independentista o, o nacionalista, o mismo tiempo que pretenden eh, usar ese miedo como herramienta de control, como pegamento, no sé un caso, para seguir manteniéndose en el poder de donde están. Presentar esa idea de que el status quo tiene que quedar, o orden de las cosas, natural y normal es este, en ese orden de las cosas o BNG no en cabida y no en ningún caso gobernar. ¡Ja! Es lo que piensan ellos. Obviamente, no. Entonces, ¿qué fue ya nuestra decisión? No tuvimos un debate muy grande dentro del Grupo Parlamentario, cómo enfrentar esa iniciativa del Partido Popular, que además estuvieran pregonando y e presentando públicamente los días antes para ir creando ese estado de opinión de que éramos, bueno, poco más que o cocón o homedosaco, e vamos, no sé, comer niños o algo parecido. Nos decidimos responder desde o humor galego, desde a retranca más absoluta, que necesitábamos también eh, o romper un poco el esquema tradicional de una intervención parlamentaria. Un objetivo muy claro era hablar de la sociedad de galega, a gente que estaba fuera de aquellas cuatro paredes, porque se enterran más debates los que nacen en algunos parlamentos, no noso ocupa la mayoría absoluta del Partido Popular totalmente asfixiante más, y después levantar a paletilla eh, y orgullo. Yo decía estos días que vergonza da robar, ¿eh? eso sí que da vergonza. El Partido Popular sabe bastante, de, es amigo de lo ajeno, bastante amigo de lo ajeno. Vergonza da robar, pero defender el teu país, defender o derecho de las galegas y e de los gallegos, en no nuestro caso, del pueblo catalán o del pueblo vasco, a decidir su futuro, e defender condiciones de vida que te permitan vivir y e trabajar no en el país, eso es para llevar la cabeza bien alta. Entonces, que teníamos que demostrar aquel día es que ni nos achicamos, ni damos miedo, todo al contrario, ¿no? Que podemos ir allí a defender con contundencia a posición política que representan los nuestros proyectos políticos. No do caso, do BNG, a Soberanía Nacional de Galicia, pero también cualquiera de las otras fuerzas que estamos hoy aquí, aquí representadas. Eu, claro, aquel día pensábamos también, en esta mesa ven a hacer un poco esa reflexión. ¿Cómo es posible.? Que se puedan seguir repetiendo los, los mismos mantras los mismos estereotipos, ¿Cómo se puede seguir manteniendo el mismo argumentario criminalizador de, de, de, de ideas absolutamente legítimas y democráticas como las que representamos aquí las tres fuerzas políticas que estamos sentadas en esta, en esta mesa y yo quedaba meca frase que decía eh, tardá que la democracia española se construyó eh, con materiales de, de derrubo y era precisamente esa, se esa ollada atrás de la baixísima calidad de democrática que existe en el Estado español, y que vemos en muchos ejemplos, o 1 de octubre, pero también cómo se instrumentaliza el poder judicial para perseguir a disidencia política, o cómo se puede eh, un miembro o exmiembro de un gobierno supuestamente democrático decir estos días en un medio de comunicación que hubo terrorismo de Estado, que se practicaba y que aquí no pase absolutamente nada, nada, que se monta un poco de follón a en Euskadi, pero. Aquí paz y después gloria, ¿cómo puede acontecer eso? Yo hacía a reflexión estos días se pensaba en dos ideas, traéndolas con algún ejemplo de cómo la represión, casi a aniquilación, del nacionalismo galego en Galicia después del golpe de Estado fascista de 1936, de alguna manera nos trouxe hasta aquí. Una es o odio. Y osadismo con que se intentó eliminar, no personas físicamente, sino ideas. Y estos días lembraba un caso que igual conocedes, seguro que conocedes bastante más do que eu, que era Antón Vilar Ponte. Antón Vilar Ponte fue una figura central de la construcción del proyecto nacional galego, fue uno de los fundadores de las Irmandades de Fala, luego tuvo un percorrido político eh, variado, pero en 1934 pasó a hacer parte como militante del partido, partido galeguista, además con una recepción por el simbolismo que eso tiña de Castelao muy importante. Vilar Ponte morreu, morreu él, en marzo de 1936. Cuando se produjo el golpe de Estado fascista de 18 de julio en 1936, él morre uno treinta en marzo, perdón, unos meses antes, fueron directos por la su familia pero a te devalo arruina y acabar con esa familia en la miseria. Para mí es un ejemplo muy simbólico del sadismo que practicaban, pero también de cómo no se buscaba eliminar personas en su individualidad, sino en lo que representaban la construcción de proyectos políticos y de ideologías muy concretas, en nuestro caso, en el soberanismo, en el soberanismo galego. Y aparte de eso, a desmemoria decretada por ley que se impuso a partir de 1975 en el Estado español. Desmemoria decretada absolutamente por ley, a ti, o punto de que aquí, de un día para otro, o sabe de lo más, mejor camino, que mí, se deitó fascista, ergueu demócrata o día siguiente por la mañana, y además, aquí, fíjose una tabla rasa. E Persoeiros, yo traía dos figuras que yo creo que simbolizan perfectamente. Una... Quédame bastante cerca de casa. Una Fraga Iribarne, ¿no? ex ministro franquista, un señor destacado represor, dirigente político, se levanta padre de la Constitución española. Un demócrata de toda la vida, presidente de la Junta de Galicia entre 1989 y e 2005. Ahí es nada, ¿eh? aguantó un señor, todo lo que pudo y e más. o día que marchó, tanta paz de show como guerra de Él. El... Por un lado, pero hay otro que igual se conoce un poco menos, y a mí me más algo más cerca de casa, que era Rosón. Rosón fue el primero presidente de la Junta Preautonómica, el primero presidente del Parlamento de Galicia. Tenemos que soportar una placa en la sala en la que nos reunimos a la Junta de Portavoces no Parlamento de Galicia hoy y ese señor se dice en casa o nombre, quedan pálidos porque era destacado militante de Falange, y un responsable de la represión en la comarca, comarca de Sancares, Terras de Burón, que es Amiña. Un demócrata que merece tener una placa en un Parlamento democrático. Así se entiende un poco más que luego llegan los herdeiros, precisamente, que se reclaman con toda a boca grande herdeiros de Rosón y e de Fraga, a intentar decirnos que no somos poco democráticos, que legitimamos no sé qué violencia o que no hay espacio para un proyecto político que representamos en un sistema democrático avanzado en la máxima calidad. Manda a Chomer, Navana. Creo que, que intentan aprovecharse de esa desmemoria que es una anomalía efectivamente democrática en cualquier estado danosa contorna, que deberá ser una anomalía democrática, de que no hay que sentir orgullo ningún de verdad, y digo también como una persona que nació en el año 89, que igual hay quien pudo pensar en un momento determinado que aquello que sucedió entre los 75 y los 78 era todo más que podía dar de sí, pero creo que tenemos o derecho a las generaciones también que vinimos detrás a desanudar ese nudo, y a que no se nos exija o impone a seguir pagando a hipoteca las decisiones que se tomaron absolutamente erradas. Creo que precisamente con esto remato, defender proyectos políticos, democratizadores, transformadores, profundamente democráticos como soberanismo, nacionalismo o independentismo, y e a manera también de desatar ese nudo, e de empezar a construir no sobre aparte de ruidas, sino sobre algo que sea un futuro de oxígeno y e, por lo menos de, de esperanza. En un mirar atrás es ver a dos fascistas convertidos del día para mañana en los países de la democracia, sino que nosotros y e todo lo que representa a Vilar Ponte, Castelao, Bóveda, Miramontes, o Amparo Lopellín, todas esas mujeres y e hombres, las que esa desmemoria quiso meter en la gaveta y e que intentan que ser como como nosotros, que venimos después, pensemos que hicieron algo malo y e que por eso mataron, que no sé si es verdad. Que o falábamos antes en la fea, que había fillos de represaliados y e de fusilados que pensaban que o pai era responsable de lo que pasara en aquella casa. Pues no, no era responsable de lo que pasó. O responsables, algún morre en una cama y algún otro ainda anda por ahí sin que pudiera ser juzgado. Creo que es un ejercicio de solidaridad y también entre generaciones. Que eso no siga manteniéndose así. El levantar de verdad de a paletilla, elevar siempre a cabeza bien alta, porque no somos o que representamos democracia, transformación, progreso, bienestar y e derechos. No en él sea. Eh? Más nada. Tenga palabra, aitor Esteban. Va de un hoy, me tenéis qué como te a usted su pena itic. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, encantado de escucharles porque además coincido con ellos uh, plenamente. No, yo voy a intentar que me habéis hecho recordar algunas cosas y voy a tirar un poquito de ese hilo, pero voy a intentar enfocarlo también desde desde otro punto de vista. Tú preguntabas sobre si la visión que tiene la ciudadanía me imagino que te estás refiriendo a la del Estado en general, ¿no? De los nacional... La visión de los nacionalismos periféricos pues eh, eh, es todavía pues debida a la persecución a la que fueron sometidos durante la dictadura Bueno, yo creo que el público que la gente en general no tiene conciencia de lo que fue ni se lo preguntan ni como no lo han pasado en su casa, bueno, evidentemente sí ha habido una parte represaliada ¿no? uh, pero... Muchos de ellos no son capaces de enfocarlo desde el punto de vista, desde el plano cultural, de represión de una nación, de una cultura, de una lengua, etc. ¿no? Um, bueno, desde luego en casa lo que había es eh, silencio, muchas veces, y, eh, y no se cuentan cosas. A mí, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo, yo soy eh, hijo de una emigrada castellana, mi madre es de, es de Soria, mi padre eh, es de Bilbao, yo evidentemente que era leusquera, aunque mi lengua materna es el castellano, pero que era leusquera, que era, bueno, que era Euskadi, etcétera, etcétera, yo lo conocía por mi padre, ¿no? pero me llamó la atención siendo crío, una vez en clase, había un compañero que se apellidaba Echevarría, yo, era Esteban, yo soy Esteban Bravo, ¿no? él era Echevarría, no tenía ni idea de lo que era el euskera. Cuando le empecé yo a hablar, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué idioma? ¿Qué? Estoy hablando de Bilbao. ¿eh? Eh, bueno, pues hasta ese punto llegamos. Quiero decir, eh, el idioma estaba absolutamente fuera de todo lo que pudiera considerarse genérico, excepto en algunos círculos, en algunos... Y hasta el punto de que gente de allí con apellido Echevarría, pues chavales jóvenes, me imagino que luego, a medida que, creci que creciera, eh, sería diferente, pero tenían ese desconocimiento. ¿no? Y me ha recordado mucho la, la historia que has contado de la represalia a, a la familia, de gente que había muerto. Pero es que ahora me vienen a la cabeza dos casos de, de militantes nuestros que murieron antes. Eh, y luego, eh, bueno, pues, pues toda la familia fueron expropiados los bienes y fueron perseguidos durante un montón de tiempo. ¿no? Eh, pero yo no diría que, que todo esto se produce con el franquismo, etc. ¿no? Yo, yo creo que viene de, de, de muy atrás, de muy atrás. Y eh, bueno, cada, cada pueblo tiene su historia, um, pero siempre ha habido una tendencia que se agudiza con, con los borbones y que yo creo que ya viene a una velocidad eh, tremenda en el siglo en el siglo XIX. ¿no? Eh, y, sobre todo, el factor, para mí, dominante es la escuela. Cuando la escuela general, la escuela española, que hasta entonces, por ejemplo, en nuestros casos, la, la llevaban las diputaciones, entra con eh, maestros de fuera del país que, evidentemente, no conocen el idioma y que, lo cual supone un shock eh, tremendo, bueno, lo del anillo supongo lo hemos sufrido todos, ¿no? en Galicia, en, en Euskadi, en Cataluña, por lo tanto no, no tengo que, que extenderme con eso. ¿no? Pero esa escuela del 19, al final lo que va forjando es una idea determinada de, de país. ¿no? Yo creo que en base, y en Francia es un paralelo, porque yo creo que al final el modelo español es eh, copia, el modelo exitoso, bueno, exitoso por la fuerza, pero exitoso en Francia, y se viene a decir una idea de nación y de país muy monocolor en base a la escuela, en base al ejército, entonces empiezan las levas, nosotros hasta 1876 no teníamos que acudir al, al servicio militar, era únicamente bueno, mercenario, voluntario. Entonces, sí, ¿no? vosotros ya antes, en base al ejército, el ejército que responde pues, a unos parámetros, a un idioma, etc., yo diría que ahora el tercer elemento que intenta conformar eso es el deporte, alrededor del deporte, y son y a través de esos de eso bueno intentan bueno crear algo yo diría que ex novo bueno ex -novo, ex novo no para Castilla evidentemente pero sí ex novo como decir esto es lo que hay y ha habido siempre y es lo bueno en, en todo en todo el estado ¿no? así que claro cuando hablamos de pues de ataques a nuestra cultura yo claro Bien, el franquismo lo exacerbó, pero es que a finales del 19, mediados finales del 19, el shock en las familias es total, es también la época de las minas, de la inmigración, etc. Eh, claro, el, eus el euskera no, lo que te vienen a transmitir es no sirve para nada. Y las familias comienzan a romper la transmisión del propio idioma dentro de sus casas. Y eso creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Eh, y esto, esto es un shock, claro. Un, un Bilbao, por ejemplo, que el, el 80% de la población a mediados del 19 no habla castellano, mmm, que estamos así. Eh. Ha habido una transformación eh, veloz de, de todo y que nos da la sensación, o, bueno, transmiten como si esto hubiera sido así siempre. ¿no? Y, eh, y luego, bien, los años 30, la República, la Segunda República, bueno, pues los movimientos culturales empiezan a intentar recuperar. Uh, todo eso que parecía que estaba en peligro y que se pierde. Y además yo diría que los movimientos nacionalistas son reactivos a todo eso. ¿no? Surgen como reacción a eso, al mundo, a tu mundo, y eso es lo que no capta la sociedad española. O sea, la angustia, yo le suelo decir uh, a mis amigos, tú piensas que, que el castellano, que tu idioma, que, que, las, que tus instituciones, que tu derecho... De repente puede irse por el sumidero porque, oye, viene Francia que tiene una cultura superior, tal, oye, tú tienes que hablar francés, no, la, la, la, la ley, la, la francesa, eh, no, tú, todo lo que tú representabas o tus tradiciones no valen para nada, ponte que eso le sucediera a, a un español, que le sucediera a España. Son incapaces de ponerse en esa piel. Así como nosotros nos resulta más fácil, si ponemos otro ejemplo en el mundo ¿no? de otras culturas y te pones en su pellejo, a ellos les resulta incapaz y además... No, no lo acaban de entender. En general, la mayoría de, evidentemente, claro, todos somos personas diferentes, etcétera, pero en general las la sociedades española. ¿no? Eh, Franco, evidentemente, acentúa todo esto, ¿no? La represión contra los idiomas, contra las culturas, etcétera, etcétera. Y bueno, es verdad que hoy un ejemplo de que uh, si no hay un fomento o si lo que hay es ciertas eh, limitaciones pues eh, nuestras culturas están minorizadas. Para nosotros lo representa Navarro y Parralde. Navarra que está zonificada, eh, las zonas en las que es, eh, se puede enseñar o no en euskera, etcétera, etcétera. O Iparralde, que, que bueno, Francia eh, bueno, combate, digamos, no subvención en absoluto, ni ayuda a las icastolas, ¿no?, a las escuelas en, en Euskera. Y sin embargo, bueno, pues en la comunidad autónoma vamos recuperándonos y en Navarra y en Iparralde, pues los números son, son preocupantes y cada vez más preocupantes, ¿no? Y claro, trasladémoslo, y voy a ir a ejemplos muy recientes, ¿eh? de esta última semana o, o dos semanas. Traslademos esto... Joan Los Pertes, estos famosos, que no acaban de arrancar ni, vamos, esta gestión es la pera. Pero bueno, el Perte de digitalización, lenguas, etcétera, etcétera. Claro, 1.100 millones, ¿bien? Y el otro día me vienen, dicen, tan ufanos, joder, para las lenguas autonómicas, o sea, para las tres... Ah, más el valenciano, que esta es otra, pero bueno, de esa ya hablaremos en otro momento. Dicen, 30 millones, digo, oh... ¡Ostras! O sea, no llega al 3%. Hablantes tenemos más, en proporción incluso, pero también digo yo que teniendo 1.100 millones y con la potencia que tiene el castellano, me parece a mí que ser un poquito más generosos, porque también somos ciudadanos europeos. ¿O no somos ciudadanos europeos? Sí somos, ¿no? Se supone. Si esos fondos son para todos los ciudadanos europeos. Pero esa es la mentalidad. 1.130, joder, no está mal, ¿eh? No está mal. Evidentemente, esto hay, tendremos que hacer algo. Yo, por lo menos, lo voy a intentar y, y seguro... Que, que, esta, que vuestras fuerzas políticas también. Así que, claro, ¿y todo esto de qué viene? Reciente también, con el tema de la sedición. ¿Qué ha soltado Feijo? Sánchez ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. Pensemos qué es lo que hay detrás, y no es la primera vez que se dicen este tipo de cosas. Ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, nosotros, yo digo yo soy vasco y punto, de acuerdo, pero usted me está diciendo continuamente que soy ciudadano español y que yo soy español, y que tarda lo es también. Ah, pero usted ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. ¿Por qué? Porque aquellos que sean nacionalistas, independentistas o no se avengan a esa idea de España en general, en realidad no son tratados como ciudadanos españoles. Si de verdad se creyeran lo que dicen, que son ciudadanos españoles, tendrían que intentar dar respuestas también a esas inquietudes de esos millones de personas, pues somos millones en conjunto, eh, bueno, pues que tienen otras ideas, que tienen otras aspiraciones, o que se identifican de una manera diferente, o única, únicamente con una nación vasca, o catalana, o gallega. Pero no, ha dado la espalda a los españoles, porque los demás es que son ciudadanos de segunda, lo que va detrás, implícito, de esa frase es que los demás son ciudadanos de segunda. Con lo cual, no van a dar, el Estado no tiene por qué dar respuesta a sus reivindicaciones. Eh, y luego, eso sí, muestra de esto es que cada vez que hay pelea política entre PSOE y Partido Popular, ¿qué es lo que se utiliza? Muchas veces como arma arrojadiza a los nacionalistas, a cualquier reivindicación nacionalista o cualquier excusa, es... Es que usted cede ante esto, es que usted ha hecho no sé qué. Bueno, somos un poquito el, el, la excusa ¿no? de, la, de una eh, política que con, al utilizarnos como excusa está todavía reforzando más en la mente de la ciudadanía española que esto es algo a lo que no se puede responder, ni son ciudadanos ni tienen los mismos derechos que ustedes. Porque en el fondo se está diciendo eso, en el fondo se está diciendo esto, ¿no? Paje también, es pues que no, no solo el PP, Paje decía: cada vez hay menos constitución, a cuenta de lo de, de lo de la sedición, ¿no? Claro, cada vez hay menos constitución. Ah, ¿qué es el constitucionalismo? Porque es que al final lo han acabado identificando en el discurso con una manera de ver España. Eso es el constitucionalismo. Porque a mí me hace gracia esto de que. ¿pero ¿Quién es el que más cumple a la constitución? Coño, nosotros, los pequeños, ¿por qué? ¿por qué no nos queda más remedio, entre otras cosas? Porque toda la fuerza para poder saltársela, cuando quieren, y se la saltan, y se la saltan, y hay muchísimos ejemplos de ello, la tienen ellos. Porque, evidentemente, no solo las representaciones políticas. Esa mentalidad está también en las otras estructuras, incluidas, por ejemplo, las, las judiciales. Entonces, esto de constitucionalismo, entendiéndolo como, si pues, aquí y los que te... aunque puedas estar en contra, nosotros no votamos a favor de la Constitución Española en Euskadi, y además no llegó al 40 del censo eh, del, del total del censo de los votos favorables a la constitución nosotros eh, defendimos una abstención activa yo reconozco que en la parte dogmática de principios etcétera es muy es muy equiparable pero con la parte orgánica de distribución de competencias desde luego eh, tengo mis mis diferencias pero mmm, pues si es que a nosotros no nos queda muchas veces más remedio eh, que cumplirla. ¿no? Eh, otro ejemplo, John Carlin, el que ahora escribe en El, en el País, el decía el otro, el escribía el otro día, claro, que les decía a unos amigos suyos españoles, bueno, joder, si ahora se hace un referéndum en Cataluña, si iba, iba a salir el no uh, a la independencia y tal, y que le dijeron, eh, ya, ya, pero joder, incluso esos que votarán por quedarse... No son españoles españoles. Porque es que, o les gustará hablar en catalán. Y bueno, en el fondo estaba diciendo eso, Carlin, ¿no? O les gustará que, oye, que tenga un autogobierno decente y respetado, oye, o que Madrid no me chulee, ¿no? Como cuando os acordáis de toda aquella guerra del, del Cava y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que voten no... Eso, ¿no? O habréis oído que también ha aparecido en algunos medios de comunicación que, que Fijó era demasiado gallego para ser presidente de, del gobierno. Fíjate, ¿eh? Fijó demasiado gallego. Pero es que, claro, claro, vosotros reís porque sois gallegos y sabéis de qué va el baile. Pero es que para Madrid hasta Fijó es demasiado gallego. No sé qué no quiero contar nosotros, vamos, esto ya es. Eh... Claro, y lo que decías tú de Barrio Nuevo, ninguna reacción. Ninguna reacción. ¿Dónde está el Estado democrático? El PSE sí ha salido. Pues claro, no le queda más remedio porque es que si no la sociedad vasca no iba a entender ni, ni, ni Castaña. Pero, pero ha dicho algo el presidente del gobierno. Ha dicho algo el PSOE. Ha dicho algo... No. No, porque en el fondo era un servidor del Estado que hizo lo que tenía que hacer. Como guerra sucia, saltarte tu propia ley. Tú no puedes convertirte en lo mismo que estás combatiendo. Y desde luego yo a ETA no lo voy a defender nunca. Todo lo contrario. Pero tú como Estado no puedes convertirte en lo mismo que estás. Porque tú estás perdiendo toda la legitimidad. Y nadie ha abierto la boca. ¿no? Nadie ha abierto la boca. Eh, a, a, a, por lo tanto, y voy, voy acabando, eh, Joan decía eso de, de la calidad democrática. ¿no? Yo, yo creo que el problema va más allá de la calidad democrática. Yo creo que hay mmm, una percepción social pero que viene, no, del franquismo, de muchísimo antes, de lo que tiene que ser España, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y ahí tenemos un problema. Por cierto, hablabas tú de lo de Rosón en el, en el Congreso de los Diputados. Ahora ya los han apartado un poquito, pero siguen estando colgados los cuadros de los tres presidentes de las Cortes Franquistas. Por cierto, los de ellos vascos. Siguen ahí colgados. ¿Por qué? Porque en el fondo... El concepto, esto es muy ruso, se parecen un montón en esto a los rusos. El concepto es, ¿hay una continuidad? Dices, pues no puede haber una continuidad, que eran las cortes franquistas. O sea, no, eso es un paréntesis. Podrás engancharlo con la de la República o incluso con algunos otros gobiernos anteriores, pero no puedes engancharlo con eso. Sí, es parte de la historia, es parte de una historia orgullosa de España. Y ahí siguen los cuadros, y no lo ha quitado el PSOE. Y el PSOE, es verdad, que ha podido hacer muchísimos más cambios. Y es al final quien está manteniendo eh, ah, o facilita que se mantenga este discurso. Empezando por, por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo, y acabo ya, eh, y, pero muy, muy visual, o sea, el tema de la inviolabilidad de, del jefe del Estado. Pues, sí, tenemos, hemos tenido mayorías muchas veces para democratizar, normalizar, equiparar a otros países europeos. ¿Cómo es posible que la... Yo es que cuando empe, llevo unos cuantos años o llevaba, ahora estoy en excedencia, enseñando a en la universidad. Claro, yo al principio he enseñado la inviolabilidad desde unos términos equiparables al resto de, la, de los países europeos, ¿no? en cuanto a sus actos privados, evidentemente no. Ah, no enseguida nos dejó claro la Judicatura Española, bueno, el otro día decían, ¿no? los servicios secretos, ya, también la Judicatura Española, se sienta en la obligación de defender algo, de defender qué rayos estás defendiendo. Porque no estás defendiendo la Constitución, en realidad, los constitucionalistas. Entonces, hay un problema de visión de país, de visión de sociedad y yo creo que hay, o hay una pedagogía de, desde los grandes partidos españoles de decirles, no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a opinar todo, pues si alguien se reconoce como nación es que ahí hay un problema, etc. Pues bueno, o, o si no, vamos a avanzar muy poco, yo tengo mucha familia española evidentemente hablo con ellos y sabemos que algunas cosas cuando llega a determinado nivel no hay que hablar ¿no? o bastantes amigos también porque es que Jo, había un poema, lo iba a traer y al final se me ha olvidado, ¿no? De, jo, un poema de, de Gandiaga, eh, en euskera, que es que muy chulo, lo tengo ahí en el despacho, porque es, no, vine, vine a Madrid, dice muchos amigos y tal, contaba su experiencia, hice muchos amigos y tal, y, jo, qué majos mis amigos y tal. Pero claro, una vez me preguntaron por el programa vasco, yo di mi opinión y, pup, empecé a notar que ya no me hablaban, ya no querían tomar cervezas conmigo, ya, y... Mmm, entonces, bueno, al final ya volvimos otra vez, pero ya sabemos que mmm, tengo muchos amigos en Madrid, pero no puedo hablar de ciertas cosas. ¿no? Es así, eh, es así. Entonces, la, Porque nosotros, yo creo que nosotros, todos nosotros hacemos un esfuerzo por ponernos en, en su pellejo. Yo creo que tengo bastante facilidad para, para ponerme en su mentalidad, pero para que ellos intenten entenderte, uff, es un triunfo. Y el problema, por eso digo... Vale, la idea democrática, bien, lo, lo, lo que queráis, aunque también, eh, digamos las cosas como son, eh. Francia, la gran Francia, la gran demócrata Francia, abre como estamos allí, en términos culturales, en términos de autogobierno, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, pongamos también eh, todo en su contexto. Pero evidentemente tenemos un problema, y tenemos un problema que lo arrastramos de siglos que ha sido exacerbado por la escuela, por una determinada visión de España, escuela, ejército, y aún seguimos ahí. Y perdón si me he alargado un poco. Bien, pues se si os parece, abrimos ahora a quenda de, de preguntas do público. Sí. Señor Tarda, buen día. Eh, me llamo Rafael Rodríguez y hace unos cuantos años, eh, dicla, o sea, en el año curso 84, 85, cuatro, y ...le di clases en el Institut Josep Valverdú de Les Borges Blanques. Allí trabé amistad con una profesora, Munsa Lacima Cima Arriba, independentista, republicana, con la que, eh, digamos, creamos entre los dos un vínculo muy especial que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Eh, la última vez que estuve hablando con Munsa, no hace demasiado, eh, me comentaba que se sentía un poco perdida porque eh, realmente veía que el proceso de independencia ella ya no lo iba a vivir, tal vez en un futuro se podría llegar a ello, estoy hablando de Cataluña, evidentemente, eh, se podría llegar a ello, y que aparte eh, tampoco sabría a quién votar porque su, vamos a decir, su espectro, que era Esquerra Republicana de Cataluña parecía que se había un poco diluido y que no tenía la fuerza que tenía antes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso quiere decir que lo que no consiguió el franquismo, es decir, anular la Esquerra Republicana, lo ha conseguido el gobierno del señor Pedro Sánchez? Muchas Gracias. Uh... Yo, a lo largo de 30 años, uh, impartiendo docencia, uh, siempre tenía interés que los estudiantes entendieran que la historia no tiene un movimiento uniforme. Uh, la historia a veces se acelera. A veces la historia se acelera tanto que incluso lo que se vive es una revolución a veces no se acelera tanto como para que eh, se viva una revolución, pero sí para que todo cambie mucho. Yo formo parte de una generación de independentistas, ahora ya tengo 69 cumplidos, soy de una generación que nunca, nunca había soñado que en el año 2022 seríamos tantos como somos y que habríamos hecho lo que hemos hecho. De hecho, si cualquier persona de mi generación dice que en el año 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, es decir, ayer, en el año 2022 seríamos tantos como somos, miente o no dice la verdad que viene a ser lo mismo. De manera que uh, la historia no está escrita y hemos vivido un momento de aceleración. De hecho, eh, no hemos eh, conquistado la República. De hecho, no hemos sido capaces de implementarla. Pero la represión española tampoco ha sido capaz de expulsarnos del espacio que habíamos conquistado. Porque el objetivo de la represión no es impedir que culmine el proceso, sino expulsarte del espacio que has conquistado. De hecho, eh, sigue existiendo una mayoría independentista en el Parlamento y todas las proyecciones demoscópicas indican que las seguiremos manteniendo. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio que ha hecho el republicanismo en los últimos eh, cuatro años? Lo que hemos hecho es, sin ningún, sin ningún sentimiento de culpa, puesto que lo que hemos hecho no solamente no lo habíamos hecho nunca, sino que incluso no habíamos previsto que lo haríamos. De manera que, sin ningún sentimiento de culpa, lo que hemos hecho es reflexionar, revisar, reorientar, repensar cuál es el camino que deberíamos, a partir de ahora, hacer, a fin y efecto, que el segundo embate sea el definitivo que tampoco hay ninguna garantía que el segundo, el segundo embate vaya a ser el definitivo. Y lo importante es que hemos concluido, y hablo en nombre del republicanismo, hemos concluido que el segundo embate no podremos culminarlo si no somos más de los que somos. Es decir, que al final todo acaba siendo una cuestión de correlación de fuerzas y que hay que acumular más fuerza de la que tenemos es decir hay que construir un camino desde el campamento base que hemos conquistado antes cuando éramos el 14% los independentistas en el año 2004 yo recuerdo que carot decía somos el 14% con el 14% la república no nos está esperando en la esquina ahora hemos conquistado campamento base Bien, para alcanzar la cumbre hay que hacer un camino muy ancho. Atención, no solamente para que quepamos más, sino sobre todo para que quepamos gente distinta. Esta es nuestra estrategia, que ciertamente, lo reconozco, difiere de la estrategia de Junts y de la estrategia de la CUP. Son dos estrategias distintas. Bien, nosotros entendemos que nuestra apuesta es acumular fuerza, lo cual nos lleva a, a tácticamente a una cuestión prioritaria. No se trata de estresar a los convencidos, sino de dar trabajo a los indiferentes. Es decir, nuestra prioridad es el electorado de frontera. Es decir, aquellos catalanes... Aquellos compatriotas nuestros que todavía no tienen claro que la solución a nuestros problemas es la independencia. Y se ajusta perfectamente nuestro pensamiento republicano, puesto que como republicanos y gente de izquierdas nosotros compartimos muchas inquietudes e incluso anhelos con compatriotas que no son independentistas incluso que no son nacionalistas. Bien, ese es el camino nuestro. Entiendo que pueda existir un independentista, o muchos, que ahora se sientan un tanto, un tanto decepcionados porque los, el orgasmo no dura más. Pero ningún independentista dejará de serlo. Es posible que, que viva un tanto deprimido ante la represión. Y un tanto el desconcierto pero de lo que se trata es de ser más de los que somos para poder ganar Tenemos aquí una pregunta Hay que levantarse Ah, vale, vale, perdón eh, Bueno, muchas gracias por la intervención de toda mesa extraordinaria, lucida clarísima, pero el problema es que aquí tenemos un problema de democracia, y de democracia básica, porque una de las cosas, por ejemplo, que no está admitida, es la disidencia. Es decir, los catalanes no serían eh, separatistas, porque, eh, vamos a ver, ahora se me acaba de... Yo eh, creo que... Eh, a ver, se me acaba de... ¿Qué? No, no, es decir, que no se puede hablar de sedición. Se puede hablar única y exclusivamente de una posición disidente, disidente dentro de la democracia. Y eso no está contemplado de ninguna manera, ni desde un punto de vista jurídico, ni desde un punto de vista político. No se puede juzgar a gente por sedición si o que son, única y exclusivamente una posición pacífica de reclamación de unos derechos que no están contemplados y que no se admiten como tal. Entonces, el problema es de base democrática, ¿no? que no se admite a disidencia, no se contempla a posibilidad de que colectivamente podamos ser disidentes de un Estado de una democracia de una determinada forma de concebir a organización política es disidencia no es ni separatismo ni sedición sedición es o constitucionalismo que estamos mirando del poder judicial esos son disidentes esos son sediciosos pero un pueblo que se levanta pacíficamente y que reclama unos derechos no son eh, propiamente sedicentes, ¿no? Bueno, esto quería decir que me parece que el problema es tan fondo de la democracia que difícilmente un camino efectivamente hay que conquistarlo pero es muy laborioso, es muy difícil, ¿no? No sé si querés hacer una breve reflexión sobre que, lo que acaba de apuntar. Lo no, único que efectivamente, o, o de las intervenciones, no, el camino es largo, pero detrás virá más gente. ¿no? Quiero decir, no pudieron derrotarnos, no, en, en, en no sé qué, no bloque que militamos un optimismo total, porque si no esto sería muy complicado, ¿no? pero eh, quiero decir, intentaron aniquilarnos. Y e un puideron intentaron no tantas veces eh, de tantas formas y e seguimos aquí, ¿no? Dició o Tardá o, o o Aitor Esteban también por las sus propias experiencias. E sabemos que no es fácil, e no es simplemente a voluntad de querer. Es complejo, pero también detrás vimos más gente, más gente va a vivir, e más gente virá y e abrirá ese, ese camino. Hay que ser optimista. Acababa de apuntar eh, Pilar Ayague, hacía alusión a, o constitucionalismo, también antes Aitor Esteban. ¿no? Eh, sí que hay una, una cuestión que eu quería que, que reflexionase eh, de manera muy sucinta, que en qué medida pues, eh, o franquismo está presente, la ¿no? visión del franquismo que tenga respecto a los eh, nacionalismos está presente en la constitución actual. No, todos sabemos cómo, cómo, cómo fue la transición, que no es como la cuenta, ¿no? porque evidentemente había, eh, pues, pues, eh, había unos poderes fácticos que estaban ahí, ¿no? Y que estaban amenazando. Yo eh, creo que la, a ver, la Constitución, en la parte, lo he dicho antes, en la parte dogmática, en la parte de principios, derechos, etcétera, etcétera, generales, ¿no? Bueno, es muy equiparable, además eh, lo que hicieron un, mucha, en parte una especie de cortapegas de otras constituciones, ¿no? pero, pero es muy equiparable. El problema es luego el desarrollo ¿no? que se ha hecho uh, de, de, de algunos artículos y luego cómo se ha utilizado eh, desde, uh, desde, desde el poder judicial. O sea, decir que la Constitución es una continuidad del régimen franquista, no, no estoy de acuerdo. O sea, no, y es que no, no, entonces no saber lo que era el régimen franquista, en mi opinión. Ahora bien, que evidentemente hubo mucha gente que no fue depurada, policía, jueces, bueno, gente que se había quedado en presas con, con, eh, con, bueno, habían afanado cosas que no les pertenecían, que se habían aprovechado, que, que toda la estructura del Estado continuó y eso dio un toque. Que tú coges el listado de familias, por ejemplo, de familias de apellidos que se dedican a la democracia, a la diplomacia. O los grandes, eh, bueno, los altos cargos de los funcionarios en, en, en el gobierno español. Eh, bueno, tiras ahí de nombres y dices, ostras, qué coincidencia. ¿no? Hasta el punto de que los socialistas te confiesan que encuentran dificultades para, para el nombramiento de eh, cargos inferiores ¿no? dentro de los ministerios. Y luego está el Madrid-Madrid, o sea, es que el Madrid es eso, la corte, no en el sentido que también, en parte, la corte con respecto al rey, pero lo que es la corte, la mentalidad, las familias, el núcleo, el... ¿existe eso? Claro que existe, cuando vas ahí lo, lo ves y, y lo sientes. Entonces, digamos que, ¿qué te encuentras? Pues, en quienes ejercen determinadas eh, potestades en las instituciones... En el ámbito judicial, eh, bueno, pero también en algunos otros eh, órganos arbitrales, decisorios, etcétera... ...te encuentras que hay una visión, una mentalidad, una idea de país y entonces eso se aplica. El 155, por ejemplo, bueno, lo de la sedición es un ejemplo también, o sea, la sedición, bueno, pero te lo aplican. El 155 no era... Para hacer lo que hicieron con Cataluña. En 155 se pensó tú lees, las discusiones constitucionales. De hecho, de hecho las, enmiendas no, de, es que, las enmiendas de Fraga fueron rechazadas. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? Un estado de excepción. Si es que hubieran. Eh, pero claro, no querían eh, decir que entraban en estado de excepción, porque entonces sí que Europa estaba mirando, mirando. Eh, eh, en, en, encima, si es que de verdad se creían sus propias mentiras de lo que estaba pasando en Cataluña, que lo único que quería la gente era dejar un papelito en una horna, que luego efectos jurídicos no iba a poder tenerlos directamente, luego políticos evidentemente eso tendría unas repercusiones, pero es lo único que, que, que quería la gente, el 155 no se eh, o sea, se aplica mal, ¿qué pasa con el título octavo? ¿tú coges el título octavo si alguien viene de Marte bueno, me da igual lo de Nueva Zelanda, lee el título octavo de la Constitución de las Autonomías, no tiene ni idea de cómo el sistema, eh, funciona el sistema autonómico español, porque ahí tampoco está definido cuál es el mapa. Claro, en un principio, además, dicen, no, bueno, va a ser, claro, disposición también la adicional. Eh, segunda, ¿no? Cataluña, eh, Euskadi, Galicia, tal. Claro, pero luego te, te das cuenta que, que no. ¿Cuál es la evolución? Hay un momento, por ejemplo en el que se decide por PSOE y PP que sanidad y educación se van a transferir a todas las comunidades autónomas. No a las que las habíamos reclamado siempre, etcétera, y porque teníamos el estatuto, No, no, a todas las comunidades autónomas. Lo deciden ellos. Claro, ahora se están quejando de que si la sanidad... de que si la... Oye, tú eres el que los tiendes. Y luego la mala gestión suele ser precisamente donde, donde estás, eh, estáis gobernando vosotros, ¿no? Pero... ¿Toman una decisión de qué? De lo que se llamaba el café para todos, ¿no? De igualar. Y a partir de que igualas, en cuanto a alguien, Porque es que, o sea, el concepto de comunidad autónoma, lo siento, nosotros tres no somos una comunidad autónoma al uso. O sea, hay, hay hechos diferenciales que, o sea, no, no somos Murcia, con todos mis respetos a Murcia, o, o a Extremadura, también, con todos mis respetos, no, eh, hay un hecho diferencial nacional, de sentimiento nacional, una gran parte de la, de la población idiomático, cultural de instituciones que desaparecieron unas antes, otros después pero que están ahí un fondo de derecho un, eh, entonces tú no puedes responder a todas las comunidades autónomas igual, y sin embargo ahora en cuanto pides algo, ¿qué hizo? ¿cómo se llamaba el, el famoso este? Plans, no era, ¿cómo era? el presidente del, el, el que luego le, el de los trajes joder, el valenciano Camps, Camps. Plans me salía a mí, Camps bueno, el de los trajes me ha pillado la primera eh, este, joder, CAMPS eh, la enmienda CAMPS del Estatuto de Autonomía si en algún momento determinado hay otra comunidad que obtiene más, yo también si los vas con los catalanes dan un pasito, yo también. Pero yo también pero a ti te interesa pero verdaderamente hay necesidad de eso en tu comunidad, verdaderamente hay un no, es vamos a igualar, si vas a igualar a partir de ahí es una gran excusa para, primero, decirte no políticamente. Segundo lugar, los tribunales, pa, pa, pa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que tú pactas una ley, se aprueba una ley y, de repente, pues, aparece el cepillado de, de guerra. ¿no? Pero esto no es solo con el estatuto, Esto es con un montón de leyes. O encuentras, mira, ahora está el artículo chicle. No sé si conocéis el artículo chicle de la Constitución Española. Es el 149.1.1. La igualdad de todos los españoles. Sirve para todo. Claro, porque dices, bueno, sí, claro, la, la igualdad, bien. Pero la igualdad de todos eh, no quiere decir que tú tengas competencia para desarrollar determinada ley, basándote en eso. No, tienes que tener otro título competencial que, que va abajo. Luego, la regulación que se haga, pues hay que intentar, pues en las condiciones, lo que me hablen de igualdad, ¿no? Al que vive en un pueblo ahí perdido en no sé dónde y el que está en Madrid. Sin... perdido, digo, en Castilla ¿eh? para que no, no... claro bueno, me da igual, eh, pero por no meter digamos a nuestros territorios eh, claro, entonces eh, 149.1.1 la igualdad, entonces no la ley del deporte mismo, en el fondo no tienen competencia no hay competencia, porque están 148 entonces, lo único que tienen es un principio, que se habla de bueno de la salud, del deporte, es un principio eh, directivo pero que no tiene virtualidad como derecho objetivo, no pueden tirar de ahí, y entonces, como no tienen título competente ¿de dónde tiran 149 .1. Se han llegado a hacer bases, y lo ha dado por bueno el Tribunal Constitucional, de decretos del gobierno. O sea, no hay leyes, decretos, y entonces, esto son condiciones básicas, porque lo digo yo, y le, lo refrenda el Tribunal Constitucional, que claro, la inseguridad jurídica que eso produce, es terrible, entonces, el, el entramado hoy, del, del, el entramado eh, autonómico, Hoy en día no sabes muy bien a qué carta quedarte. Hay una inseguridad eh, jurídica terrible incluso en lo que respecta a las competencias, porque hoy por hoy el Estado, y esto es la consecuencia de la, eh, de la sentencia del Estatuto de Cataluña, al final lo que te viene a decir es que el Estado puede entrar en cualquier materia, cosa que hasta entonces no se ha Entonces, ¿dónde están las competencias exclusivas de las comunidades autónomas? Esto es lo que poco a poco, este, la constitución per se es una constitución franquista, no, es una constitución democrática, es homologable, es homologable. Pero luego la práctica que se ha hecho de ello, bueno, pues en vez de dar soluciones, lo que ha venido es a generar más problemas y generar tensiones. Perdón sí. yo, yo creo que, ahora, mirando uh, la pantalla, yo creo que uh, la respuesta a tu pregunta está en la impunidad. La impunidad. De hecho, ¿por qué razón no tenía que socializarse la corrupción en el Estado español? ¿Por qué razón el rey no podía permitirse hacer negocios fraudulentos si no tuvo ninguna necesidad de pedir perdón? por su complicidad con la dictadura. Esto, la Margarita Letalier, uh, que es sobrina de, del militar a quien asesinó Pinochet, hablaba de la anomia. Cuando se socializa la impunidad, barra libre, ¿no? De manera que uh, yo creo que eso tiene mucho que ver con la calidad democrática. Uh, yo uh, no voté a favor de la Constitución Española, pero los que no votamos sí a la Constitución Española, en Cataluña fuimos pocos. Y gente joven. Es decir, gente que en aquella época no generaba opinión. Y en Cataluña, pues fue, de, fue en uno de los territorios, una de las naciones en las que se votó más. ¿Por qué? Porque se intuyó que la Constitución era el punto de partida hacia una hipotética reconciliación de Cataluña con el Estado. Pero luego ya vino el portazo de Tejero y el golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, en el año 60, los balones y los flamencos se quemaban a golpe de cóctel molotov los comercios y Bélgica en el año 60 era un estado uninacional y monolingüe. Hoy Bélgica es un estado plurinacional y tan plurilingüe que incluso en los consejos de ministros se utiliza los traductores simultáneos. Yo recuerdo, y esto todos lo saben porque lo vivimos juntos durante años, yo recuerdo que nos expulsaban, yo como en clase, lo hacía Marín, lo hacía Bono, lo hacía Posada, que decían, salga, y te echaban del, del, de la tribuna. De la tribuna, por hablar en catalán. Y casi, casi, casi, casi llegamos a partir de la insumisión y de un pacto que hicimos, BNG, Esquerra, básicamente, y, y PNB, PNV, PNV. En Sitges, hace ya muchos años, casi casi lo teníamos, mm. lo teníamos, uh, lo teníamos ya firmado. De hecho, pocas horas antes de firmarlo, en el parador de Sigüenza, el Partido, el Partido Socialista Obrero Español uh, dijo que no. Uh, y recuerdo que Rubalcaba me dijo: Juan, pinganillos en el Congreso nunca. ¿Y cómo es que un hombre tan inteligente como Rubacaba, muy, muy, ah, muy pf, dijo aquello? Porque le salió del corazón. Claro. Y era un hombre muy inteligente, muy inteligente y, y un gran diputado. Sí, ¿no? uno de los que pergeñó la operación. Sí, sí. Es esto. Pero Sí, sí, lo cual no quita que era muy inteligente. Y español. y español. Muy, español. muy, muy. No, muy, digo, esto, digo esto porque el problema, el problema no es tanto el hecho de hacer responsables a los protagonistas de la transición de haberlo hecho quizás no demasiado bien, sino cómo es posible que los demócratas españoles, cuando ya no había ningún tipo de riesgo, de involución, es decir, cuando ya en la década de los años 90 Era la clave. el Estado español estaba absolutamente incardinado en la Unión Europea, es decir, no había ningún riesgo se llegase a tanta indolencia como para que incluso ni tan solo maquillar, digo maquillar, los aspectos más, eh, ¿cómo se llama? Cantayuts. Complicado. Eh, de, de, la, de la transición, ¿no? Por ejemplo, ahora nos hemos encontrado en la última ley, la, la ley de memoria democrática, la última, que eh, se ha negado a modificar la ley de amnistía. Ya no digo derogarla, modificarla, modificarla. Y ya no valen razones tan, tan de peso como es una ley preconstitucional, porque es del 15 de octubre del año 77, eh, es una ley que ha servido como coartada para que, eh, eh, digamos, se consagrara la, la impunidad. Eh, ahora solamente solamente eh, pedimos, exigimos, que seáis capaces de modificarla suficientemente como para que, como mínimo, hiciéramos justicia incluso desde lo intangible, porque también es cierto que eh, biológicamente ya no existen o, o van desapareciendo aquellas personas que cometieron... Uh, crímenes uh, de guerra, crímenes contra la paz o crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el Estado español ahora en el año 2022 no sea capaz de cambiar una coma, solo una coma, para reconocer que aquel texto sirvió para que uh, miles y miles, decenas de miles de demócratas, se fueran de este mundo sin ver reparada su condición de víctimas. Hacerlo esto significaría que la democracia española maduraría. De igual manera que hoy día no existe en ningún español progresista, muchas veces no existe, y yo lo contaba ahora con aquel poema Aitor, conciencia de lo que significa el genocidio lingüístico. Si realmente existiera una percepción de lo que significa el genocidio lingüístico, hoy día el sentimiento español, el sentimiento patriótico español, no se forjaría a través, por ejemplo, también del anticatalanismo, que viene de lejos. Porque recordar que Francisco de Quevedo ya hablaba del catalán ladrón de tres manos. Esto viene de lejos también en caso de galego sí, y hay a mesa ahora de Carlos Callao ¿no? Que va a sí, su represión lingüística sí. sí. pero querías apuntar todo. no, sí, no, que, que es que lo ha clavado, es eso ¿no? Eh, y, y fíjate si hay que hacer, tú lo sabes bien si se aproximan unas elecciones y hay que hacer algún movimiento no, es que hay elecciones y tal, ¿por qué? pues por lo que veníamos diciendo, porque es que en la sociedad española, esto mismo la selección va a ir volada, ya lo verás Va a ir volada porque luego tenemos elecciones municipales, entonces hay miedo a defender algo que es perfectamente defendible. ¿Pero por qué? Porque tiene la sensación, y yo creo que ahí se atraganta muchas veces eso, ¿eh? de que la sociedad española en su mayoría no va a entender determinadas posiciones comprensivas con los hechos nacionales eh, catalán, gallego o vasco. Y claro, si seguimos con esa actitud, la sociedad española no lo va a entender nunca. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Buenos días. Quería saber si el espíritu de Galeuska sigue vigente o sigue vivo o... Es... A mesa, es una pregunta a mesa. Yo creo que sí, yo solidaridad siempre lo que pasa es que ha habido tantos eh, movimientos, sobre todo en Cataluña de sí, formaciones políticas que han de desaparecido, no. se han rehecho se han... que bueno eh, hay, que, hay que darle una, una pensada ¿no? porque aquel documento se firmó cuando estaba BGT, Convergencia de Unión eh, y, pero, pero desde luego yo creo lo que sí puedo decir y creo que, que Joan corroborará lo que digo es que en el ámbito solidario, en defensa de, de cultura, de reconocimientos, de derechos, etcétera, nunca ha habido dudas por parte de ninguna fuerza política nacionalista para apoyarse unos a otros. Sí, ¿Queréis apuntar algo vos? ¿Alguna pregunta más? ¿Esa concluimos? Bien, pues podemos dejarlo aquí, que ya le vamos un poco. Un poco de desfase, no, no tiempo. Yo agradecerle muchísimo, bueno, pues a presencia tanto a Joan Tardá como a Olaya Rodil como a Hitor Esteban. Yo creo que tivemos muchísima suerte todas y e todos de contar con estos grandes oradores y con esta gran, grande oradora, eh, por contar también con su inteligencia en esta mesa redonda. E de nuevo, insistir en agradecerle muchísimo tanto, bueno, pues a, a Monse Fajardo como a María Ortega. Portera ben organizar estas jornadas tan necesarias para esa eh, reparación, ¿no? para para esa necesidad de verdad, de justicia también. Eh, muchísimas gracias a la Diputación de Pontevedra. Insisto porque pienso que jornadas como estas son do más necesario para a democracia, para tener una democracia de calidad y e no una democracia low cost, como apuntaba hoy inicio Joan Tardá. Pues eso. Muchísimas gracias.